que es el afro y dice suena si al estilo norteño van a tierra nueva y con manos y como no Bolsa de perico, dos horchos de norte, lo que lo distingue Un ojo largo, cuidado, cabello rezado y ojos colorados El corrido que yo canto es para un mafioso, esparo, un es para un marivano Más cerco ahorita su favorita, pistear Vox la Papel de tortilla también a Andar arriba es su estilo Lo que le fascina es andar igual. Desde que tenía 15 años Se sube un avión del cual no se ha bajado Andar arriba es su estilo Nunca lo confundan, le dicen el agua Un saludo para no el de gran tus pantalones tiro señalan si a cansar un toque de la calle un toque con mis hermanos la rata el navano, el chuito el graduado andar con todos contentos seguimos quemando eso no es un pecado y vámonos a saludos, saluditos saluditos a todos los marihuanos en el chat con Freddy Si tienes un amigo, si quieres un toque, aquí te hay, huele, vamos. No me pico en yo sigo mi vida fumando y lo que Sacando un moto como tren, no me la compra nadie nosotros entramos. ¿Y sabes qué, comí? Ando el marihuano. Y ya me voy, ya me despido y ando marihuano, ya no se lo. En mano mejor lo esperar. No soy mafioso ni grande No me ando escondiendo En donde te Y digo morre los panos Que yo tengo me llaman el afro Sale, sale pues Se supe el afro Y continuamos ya que andamos por aquí Vámonos con esto Ahora si la traemos de copitas De periódico De periódico Cayito